Número uno, no tocar al animalito, ellos en situación de estrés y por el dolor pueden llegar a morder y no es que sean perros o gatos malos, simplemente es una reacción lógica de, de la circunstancia. No lo tocas, número dos, le ofreces agua, no le ofrezcas comida y ofrécele un techo. Cuando son climas como eh, esta temporada, eh, pues puede llegar a haber más de 30 grados del piso con el calor y imagínense si se avienta ahí dos o tres horas, se puede deshidratar y puede tener un golpe de calor pues hacerle una sombra al animalito y eh, llamar a los teléfonos de unidad de Rescate animal en México 5219-3610 y 5219-3611 en estos teléfonos mis compañeros les van a tomar sus datos les vamos a pedir que se queden con el animalito hasta que la unidad llegue para poder hacer el, el traslado al médico veterinario nuestra labor no tiene costo cuando reporten o quien llegue a reportar se piden donativos de lo que gusten dar. Recuerden que la Unidad de Rescate Animal México no cuenta con un lugar para albergar animales. Siempre les pedimos que se queden en un hogar temporal.